Adiós, ¿Es yo estoy pasando mejoroso? mil trabajo en esta casa. Mira cómo yo estoy viviendo. Por Fíjate favorito. bien, te voy a dar varias opciones: o me mandas a Londres o a París. ¿Cuándo? Una en el que vas a caer en el cosmos lo que te voy a mandar yo. Pero qué bonita la gaveta número 16. ¿Y esto qué cosa es? ¡Un jodón! Está un poco raro. ¿A qué sabrá? ¡Qué duro está!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 de vlog y bienvenidos a un día de vlog yo saliendo del trabajo y no solamente saliendo del trabajo mis amores, estoy en mi casa nueva les voy a mostrar un poquito este es el cuarto donde yo estoy ahora mismo, ahí duermen mis perritos, Moisés y Josefina, mis amores esta es la cama en la que yo estoy durmiendo normalmente esta cama es la cama de visita, yo estoy escuchando ruido ay que susto, es Marie Marie, prepárate ya bastante este cuarto está hecho un X un para tú estar haciendo reguero. Como pueden ver, me estoy haciendo el pelo, mis amores. Pero les voy a mostrar un poquitico para que vean cómo va a quedar mi cuarto. Todo este pasillo, mis amores, todavía es caja. ¿Ustedes pueden creer eso? Ahora les voy a enseñar dónde está mi closet. Yo no creo que ustedes se puedan... Ir. Todo esto que ustedes ven acá es mi closet. Mi ropa y parte de mis carteras. Voy a encender la luz. Esta parte de acá, mis amores, este cuarto, es el cuarto. A ver, déjenme ver que yo todavía no me conozco esto. Todo esto que está aquí, mis amores, es el cuarto de, de ver la televisión. Como pueden ver, acá tenemos un bar. Miren, ahí lo pueden ver. Y miren: la caja de pijamas, pijamas, carteras mías, más carteras mías, más carteras mías. Ropa, ropa, ropa. O sea, yo me he apoderado de este cuarto porque de verdad no quepo en esta casa. Entonces, miren lo que va a pasar. Se los muestro. Mientras tanto, pueden deleitarse con esta cara y este peinado. Este cuarto que está acá es el cuarto del medio, mis amores. Y también está lleno de carteras y cajas mías porque ya les dije que no quepo en ningún lado. Entonces, todo esto se va. Déjenme ponerme el teatro para que lo vean. Todo esto, mis amores, se va a convertir, miren. En un closet para que yo pueda, esta puerta se va a condenar. Entonces, ¿ustedes ven esto acá? Este va a ser, el, bueno, este va a ser, no, este es el cuarto de puchi bueno, el closet del Pucci. Entonces, vamos a abrir, miren, se va a cerrar esta puerta, a ver si ustedes entienden, porque quiero mostrarles un poquitico para que vean después el después. ¿Ven? Esa puerta de ahí se va a condenar. Una vez que se condene, esta puerta se va a quitar. Este es el closet del Pucci. Y el closet del Pucci sale directo, miren, a nuestro baño. Bienvenidos a mi vlog. ¿Qué tú haces en mi closet? Juan Carlos, yo soy tu mujer, futura madre de tus escuincles. ¿Qué tú haces en mi closet? ¿Quieres hacernos un tour de tu closet? Todavía no. Ok, mis amores, y este es nuestro baño. Este chico hermoso y bello ha sido el encargado de hacernos este baño. Díganme algo de esto. Aquí hay un espejo. Aquí estoy yo. A ver, se los muestro mejor. Yo estaba loca por hacer un baño así, mis amores. Se van a dar cuenta cuando yo les haga el tour de la casa que ninguno, ningún baño está así. Sí, yo no puedo aquí hoy, ¿no? Sí, hoy ya dormimos aquí, mi amor. Okay. Damos, sí, quedo, mira, mira, mira, <coughs> amor, no me vas a conectar los... <risa> ¿A Ahí. Tengo tú que una, tú eres una el esquina. amor de mi vida. Tú eres mi esposo favorito. ¿Y quién me va a hacer el trabajo a mí? Ahorita yo te lo hago. No, no es el trabajo. <risa> el trabajo de la oficina. ¿Quién lo va a hacer tú? Entonces, mis amores, esta es mi eh, habitación. Obviamente aquí falta muchísimo. Falta empapelar. Falta mi coqueta. Mi coqueta va aquí, mis amores. Donde están estos tres mosqueteros. Ese cuadro no va ahí Estas princesas están haciendo posible que yo pueda dormir hoy aquí Estas bellas de Bell Solution A ver, déjenme ver por acá Aquí se ve mejor, sí Así más o menos va a quedar Esta lámpara es una lámpara vieja que ya había aquí Yo no me voy a quedar con esa lámpara, mis amores Porque no me gusta, es un poco viejita A ver, este de acá se supone que es el closet de este, de este cuarto ese es un vestido de mi boda. Es muy lindo. Es muy lindo. Creo que después lo voy a poner a la venta. Este es el closet, mis amores. Una persona que no tenga los impulsos de comprar como yo pudiera estar en este closet. Pero como yo tengo que ir a rehabilitación, yo no quepo en este closet. Ay, miren qué linda la foto que tengo aquí. Esta foto fue de cuando el Puchi me, me pidió matrimonio. Bueno, matrimonio no. Que yo me casara con él. Lo que sí me gusta de este closet es que hay bastantes espejos. Miren. Déjeme. Aquí está, tengo bastantes espejos, tengo bastantes espejos, eso me gusta muchísimo Aquí, mis amores, van a ir como que los vestidos, las piezas, me imagino yo, más importantes de mi closet Pero bueno, así va, miren lo que me encontré, mis amores, yo estoy llenando esto desde que tengo como 16 años No es que hace mucho, pero bueno, ya se pueden dar cuenta cómo pesa, mis amores y aquí estoy yo Miren qué linda Esa muñeca que ustedes ven ahí Se llama Lady Camille Déjenme enseñárselas Yo creo que anteriormente Yo se las he mostrado A ver. Esta me la regaló mi madrina Miren En mis 15 años Qué bella está Y miren, se llama Lady Camille Déjenme enseñar el foco ahí Esta muñeca es demasiado bella Demasiado bella y ahí tengo más cachivaches. Ok, salimos por acá. Déjenme mostrarles para que ustedes entiendan un poquito cómo es esta situación atmosférica. Aquí imagínense una cosa así como ovalada, eh, metálica y una cortina con dos lacitos a los lados. ¡Ay, qué bonito va a quedar! Entonces, por aquí está la piscina. Por aquí vuelve de nuevo el amor de mi vida. Hombre con el que me casé. Esposo mío favorito. Te amo. Esposo qué? Te damos un besito. Es el único que tienes, ¿no? ¡Mua! Tú eres tan lindo. Cuca, eh, ¿Dónde está? No tiene ninguna familia, amores. No te lo puedo creer. Ahora no me pueden poner los espejos, mis amores. Déjenme mostrarles también. Esta Toda esta ala me la dieron a mí aquí en esta casa, mis amores. Porque ustedes saben que aparte de tener 1.500 cachivaches, que no sé por qué tengo tantos cachivaches. Miren quién llegó ahí. Miren quién llegó ahí. La causante, la causante de que yo... Miren... Tatiana, parezco una homeless. ¿Para qué tú me trajiste a mí a vivir esta casa? No, mija, lo que pasa es que tú no eres una persona normal. Dime si esto es normal que una persona tenga. Métete en la caja, Dios. ¿Qué? Tatiana. Él mismo, eso sea, sí, mira, Yo estoy pasando mil tra... Tra... Catiana, yo estoy pasando mil razón. trabajo en esta casa. Mira cómo yo estoy viviendo. ¿Y me has cogido el family para esto? <ríe> Tatiana ta, ta, Camila Me haces el favor Fíjate porque... bien Te voy a dar varias opciones O me mandas a Londres O a París ¿Cuál? Una pata en el culo Que vas a caer en el cosmos Es lo que te voy a mandar yo Tatiana Estás en mi blog no. Lo siento mucho Ni en el blog Ni en, el, ni en nada Ni en la libreta de Me hace falta Que te vayas yendo aquí Porque tú eres media ladrona ¿Cómo qué me voy a coger yo tuyo, hija? Mis carteras mías De mi propiedad Sí, está bien Sí, muchas de ellas Que son mías Que vine a pasar la impresión Qué casualidad sí, Hice un video Para que supieras Todas las que tenías Mami, yo soy el amor de tu vida. No, ya no lo es, ya. Ay, mami, ¿qué le pasó a tu culito? Se quedó chiquitico ahora. Esta es mía. Mami, tú me regalaste esa cartera. Ah, pero era mía, te la regalé, pero era mía. Mami, no? tú me regalaste esa cartera. Sí, esa es mía. ¿Qué más? Ay, ¿cuántos de aquí se acuerdan el fiasco de esta cartera? ¿Cuántos por aquí? Los que son viejos van a saber. Ahora voy a saber si ustedes ven mis videos. ¿Cuántos se acuerdan de esa cartera? Yo... Fíjate bien, ustedes ninguno son amistades míos Yo tengo una historia con esta cartera Ella lo hizo, yo Mami, me decía... aguanta, sé la modelo Tápate las dos malangas con eso ¿Es falsa esa cartera? ¿No? ¿Eh? <risa> ¿Cerco, atrevido? ¿Ustedes pueden creer lo que este hombre ha dicho? ¿Tú no viste ese video? Te lo voy a mandar ahora mismo Mami, di tú qué pasó con esa cartera. Esta es una cartera de Goyar que su hermana se la recomendó y ella fue para allá a comprarla con tremendo lío. No la había, la pidió, la mandó a hacer con sus seis sujetos, ni se nota, ni se ven, se hicieron el color que no era. Al final cuando llegó una mierda, <risa> la una, envoltura era en un pañito en vez de una caja linda. Vino con un trapito así por fuera y ella hizo el video de... Desfaleando la cartera y a la campaña. Quiere decir esto es una porquería que mira, esta cartera yo ni la he usado. Mira cómo se. No, no, no, ¿qué dice? Francesa y le costó muchísimo. Me costó muchísimo. Entonces, mira cuando yo la, cuando yo la hice, yo quería que fuera blanco, rojo, y esto un rosado. Pero la mujer ni me dijo, mira, no se te va a ver. O sea, cuando yo la veo, se veía bien, pero ay no, un desastre. En fin, usé solamente esta cartera en un viaje y para colmo. La foto que me tomé, sale uno atrás. A ver, ¿qué más estás haciendo por aquí? Estoy revisando a ver qué. Mis amores, pronto les voy a hacer un tour de esta casa, ¿ok? Tatianita también. Esta es mía. Reconoce. Entonces la otra que tú tienes es mía. Ninguna, mi amor. La de usted es solo esta. Tatiana. Tatiana, no. Tú sabes bien que este es Se mía. Se interrumpe el video por problema... <risa> te... ¿Viste? Pues me la llevo. De esta atrevida que eres. Esa cartera es mía, pero no importa. Sí. Ustedes saben, ella está viejita, tengo que hacerla feliz en sus últimos años. Esta vieja. No tenga lleve que después me falten el inventario. Por favor. No, porque te falten el inventario porque hay mis hijos que la están robando. Y esta área que está por acá, mis amores, es el área de mis perritos. Una vez a la semana le llenamos eso ahí. Y es su piscina, pero no, ellos duermen conmigo. Ahí están sus coches. Bueno, yo <risa> pronto, pronto, pronto les voy a estar haciendo un video tour de toda la casa. Pero querían que vieran, bueno, cómo es el más desastre. o menos el desastre que tengo. Como pueden ver, el desastre aquí todavía en mudanza. Llevamos más de una semana aquí, ¿verdad, mamá? Eh, el sábado este es una semana. Mis amores, de más está decirle que los quiero, los amo por la vida y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado.